es lo que yo haría si tuviese que comenzar a cuidar mi piel desde cero. Hola, soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Y durante 7 días te voy a enseñar cómo cuidar tu piel desde cero. Bienvenidos al día 3 con los 3 productos fundamentales en toda rutina. Ya conoces tu tipo de piel y conoces cuál es el orden adecuado para aplicar los cosméticos. Hoy vas a conocer los 3 fundamentales en cualquier rutina, sin importar si eres hombre o mujer. Y son 1. Limpiador. Aquí es algo muy personal. Si te gustan más las texturas de geles, si te gusta más enjuagarte la cara, si te gusta más una leche limpiadora o una loción. El punto es que escojas los activos que sean adecuados a tu tipo de piel para no ser abrasivos con la misma. El segundo es la hidratante. Preferiblemente busca hidratantes que sean básicas. Para pieles grasas, escoge texturas ligeras. Para pieles secas, escoge texturas más ricas. Y por último, el mejor cosmético de todos, el protector solar. Que si eres de piel grasa, ten la precaución de utilizar aquellos que digan oil free o que sean de texturas mucho más ligeras. Y listo, ya tienes los tres básicos de toda rutina. Vuelve mañana para el día 4, donde te enseñaré los activos de la eterna juventud y cuidado de la piel.